La Fiscalía pide la detención preventiva en la cárcel de San Pedro para los tres militares del regimiento Ingavi acusados por presuntas agresiones contra un premilitar. Se los está imputando por los delitos de homicidio, suicidio, lesiones graves y leves, incumplimiento de deberes y delitos contra la salud pública, eh, aclarando que se está calificando estos delitos de manera individual a cada uno de ellos. Sin embargo, existen 240 premilitares del regimiento Ingavi de la gestión pasada y actual dispuestos a declarar a favor de los tres uniformados que serán cautelados en horas de la tarde. Supongo que va a ser algo por unos 240 premilitares que van a eh, estar manifestándose eh, en favor de los instructores. Pues, ¿no? Hemos solicitado la valoración psicológica del, del premilitar y eso lo vamos a hacer durante la tramitación de la etapa preliminar. Eh, bueno Con respecto a mis clientes o a los tres militares, ellos, ellos van a gozar siempre del principio eh, de la inocencia, que es un... Es un eh, Constitucional. Al director había hecho votar. Solicitamos, solicitamos a este alumno que le ha metido en lío al director en lío. Necesitamos su presencia, porque también esta Zambrana nuevamente está haciendo daño al ir al premilitar. Esta jornada premilitares se apostaron exigiendo la liberación de los uniformados y demostraron que lo que ingirieron durante su instrucción son sales de hidratantes y no orina de burro, como se a la supuesta víctima a quien piden diga la verdad. Lo primero que nos exigen es esto, están viendo ustedes en vivo, es el sal de hidratación para nosotros. El premilitar no quiso ingerir esto, simplemente no quiso ingerir esto. Pero esto no es dañino para nuestra salud, es bueno. Esto nos han dado a nosotros, ¿para qué? Para que nos hidratemos nosotros. Nosotros los premilitares simplemente eso tomamos. Y no es orín de buzo, como él dice, o, o que le hayan hecho tomar eso. Si sí, es posible, sí, nosotros tomamos.